te engañaron, porque ser resiliente no significa ser fuerte y aguantarlo todo, ser resiliente realmente significa ser vulnerable, tener el coraje de ser vulnerable, y qué significa la vulnerabilidad en todo esto, quédate en este video y te lo cuento. Yo soy Olga C. Moret, cronopio y multipotencial estoy aquí para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé para que encontremos juntos la armonía y la libertad personal. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Una semana antes de grabar este video, sufrí una adobacle. Fui parte de los despidos masivos que realizó Expedia. Nos despidieron a 3.000 personas a nivel mundial y estoy aquí con ustedes trabajando todavía por mujer cronopio y grabando este video lo hice porque descubrí que soy resiliente la fortaleza me estaba matando de tanto ser fuerte, de tanto sitiarme a mí misma como aquellas ciudades que estaban en guerra en los tiempos antiguos nada entraba y nada salía y me estaba muriendo la fortaleza me estaba matando si quieres enterarte de mi historia entonces quédate hasta el final de este video para que veas qué fue lo que pasó la resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. Me gusta empezar estos videos en donde tengo un tema específico yendo al Diccionario de la Real Academia Española y quiero definir para ustedes lo que significa la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. La resiliencia es un concepto reciente en la psicología, se puede referir a esa resiliencia, a esa capacidad que tenemos de levantarnos y de rebotar, porque viene del, del latín que significa como que volver y rebotar, o puede tratarse de una resiliencia de una estructura física, por ejemplo, según, y me van a perdonar mi pronunciación exquisita, Van Stendel, la resiliencia es la capacidad de triunfar, de vivir, de desarrollarse de manera positiva y socialmente aceptable, a pesar del estrés o de una adversidad que implica normalmente el grave riesgo de un resultado negativo. Es decir, la resiliencia es esa capacidad que tenemos de adaptarnos cuando un evento traumático o un estrés que puede ser puntual o crónico llega a nuestra vida. Cómo nosotros volvemos a un estado en el que estemos en armonía o al menos tranquilos para seguir funcionando. El psiquiatra, neurólogo y etólogo francés Boris Cyrulnik que es uno de los autores más conocidos, de hecho les voy a dejar el video de una entrevista donde explica el concepto de la resiliencia, nos dice sobre esta capacidad humana lo siguiente Lo define como el arte de navegar en los torrentes el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma esta analogía que usa Boris Sirulnik me parece genial porque es una de las cosas que he venido tratando en todo este proceso interno, en este proceso de autoconocimiento. Y es que para mí, y voy a parafrasearles una frase de Carl Jung que dice algo como que nosotros no tenemos que ser o no somos lo que nos sucedió, es decir, nuestras circunstancias, sino que nosotros somos lo que decidimos ser. Pero, ¿cómo tomamos esa decisión? ¿Cómo tenemos ese bote que nos va a permitir navegar todas esas circunstancias, navegar esas tormentas, metamorfosear esas experiencias para que esta barca, este bote, este navío sea cada vez mejor, sea cada vez más fuerte, pero cuidado con esa palabra, esté más adaptado para que sea más resiliente, para que pueda soportar los embates de las olas, para que pueda soportar la vida. Se trata de tomar decisiones, se trata de construir a través de nuestras experiencias, a través de nuestras vivencias, que pueden ser positivas, negativas, de estrés, de felicidad, de trauma. ¿Qué nos dejan esas experiencias? Cuando miramos atrás, cuando miramos al gran maestro que no es, que no es más que nuestro pasado, ¿Qué pasa allí? ¿Qué hay allí? Para mí, la construcción de este bote, la construcción de este navío que me va a permitir navegar y no solo surfear o sobrevivir o evitar ahogarme en las circunstancias de la vida, es lo que busco acá. Es la misión, la visión, el sueño de este canal. Es realmente un bote que represente tu armonía y tu libertad personal y ese ha sido el proceso que llevo viviendo ya más de tres años y que estoy tratando de plasmar aquí en este canal, en todos estos videos, en todos los programas que estoy creando para ti. Ahora quiero preguntarte algo de corazón, ¿cómo está tu bote? ¿Cómo navegas las circunstancias de la vida? Si tienes un bote o si no lo tienes, no importa, déjame un botecito en los comentarios usa el icono del botecito, dime que estás allí, tienes el bote, no solo tener el bote, es también saber dónde está esa estrella polar que nos guía, porque estamos navegando hacia dónde, hacia dónde vas, tienes tu estrella polar clara, tienes un bote que te permita realmente navegar y vivir la vida sin surfearla y sin evitar ahogarte, eso es lo que te invito a hacer en este canal. Déjame contarte un poco sobre mi historia y cómo llegué a transformarme de una persona fuerte a una persona resiliente. Llegó el momento de la confesión en este video. Por eso te pido que me regales estos minutos para contarte mi historia. Quiero contarte cómo desde niña yo me metí en la cabeza de alguna manera, no fue si fue... No sé si fue la influencia social, no sé si fue la cultura, no sé si fue mi familia, no lo sé. Pero me metí esa idea en la cabeza de que yo era fuerte y tenía que ser fuerte. Para mí la fortaleza también significó silencio. Significó no hablar de lo que sentía, sino ser fuerte, ser una piedra. Aquí no se habla de lo que pasa. No importa lo que pase, aquí se mantiene el silencio. No quiero que tomes a mal esto, ni que mi familia que oiga esto lo tome a mal. Todos siempre tenemos la mejor intención y partimos siempre desde la mejor intención. Por eso, juzgar a nuestros padres, a las personas que nos criaron, es un poco injusto a veces. Y tenemos que entenderlos, tratar de entender de dónde vienen también. Yo tuve una infancia que no fue del todo feliz. Fue como un mix de todo, una mezcla, como quizás la mayoría de los que están viendo este video, quizás tú que estás viendo este video, también tuviste momentos felices, momentos en que te hicieron daño. Yo encontré que la manera más fácil de sobrevivir esa niñez y esa, y esa adolescencia era construyendo una fortaleza. Porque teniendo una fortaleza a mi alrededor, yo era capaz de controlar lo que entraba y lo que salía. Pero muchas veces no me daba cuenta que tanto control realmente significaba que no entrara ni saliera nada. Y no me tomen a mal. Yo fui una niña muy querida, fui una niña muy respetada, muy, muy, muy, muy deseada también. Y fue una niña a la que le fue todo bien. Yo era la mejor alumna, yo era eh, brillante en lo que hacía, yo... bueno, ¿qué les puedo decir? Yo era una niña feliz por fuera, por fuera yo era una niña feliz, pero adentro esa fortaleza lo que iba era acumulando todo lo que realmente yo sentía, cuando eres una niña tan querida, tan brillante, tan inteligente, tan linda siempre ponen expectativas y esas expectativas queman, esas expectativas son muy pesadas esas expectativas que te pones tú, porque al final de cuentas todo esto que nos pasa, que es la cultura, que es cómo nos criaron, es tu narrador interno contándote el cuento de tu vida y cómo procesas tú esas experiencias. Por eso, y solo por eso te digo que es posible el cambio, porque es posible hablar con ese narrador interno y ver las cosas desde diferentes perspectivas. Así como en un trabajo de literatura tenemos el narrador en segunda persona, el narrador en tercera persona, el narrador en primera persona, así mismo también podemos trabajar con nuestro narrador interno. Pasados los años, por fuera se veía todo bien, por dentro las cosas no iban nada bien, tenía pensamientos muy negativos, tenía también, o empecé a experimentar lo que eran los pensamientos suicidas. La primera vez que intenté suicidarme tenía 15 años y fue la noche en que murió mi abuelo. Fue algo para mí muy fuerte, la muerte de mi abuelo fue una de las muertes más fuertes de, de mi vida y de la que aprendí muchísimo, pero ese día yo lo que quería era morir. No pasó y aquí sigo, obviamente. Pero después de eso, todo fue como en picada. Las noches eran horribles. Yo pensaba y pensaba y pensaba, no dormía, no descansaba. Siempre estaba pensando en lo inútil de todo. Estaba decepcionada de todo. Ya no quería realmente vivir. La única manera en que yo podía vivir era controlando lo externo. Y me volví una persona muy controladora. Una persona férrea. Una persona... Muy dura. Conmigo y también con los otros. Yo hice mucho daño con muy buenas intenciones. Y le pido disculpas públicamente a las personas que sufrieron ese daño. Si estás viendo este video y sabes que eres tú, o tú, <risa> o tú, pues me disculpo. Lo hice desde el amor, pero estaba súper equivocada. Por primera vez a los 27 años hice terapia y eso me cambió, eso me renovó mucho. Yo, yo empecé a abrirme, a ser un poco más vulnerable con la gente, a dejar entrar gente. Vino una época maravillosa en mi vida con unos amigos increíbles y todos esos amigos se quedaron en Caracas cuando tuve que emigrar. Empezó esta situación en Venezuela que creo que los venezolanos no sabemos cómo cómo ponerla en orden de alguna manera. Y solo tenemos que lidiar con ella, con lo que sea, con lo que nos haya tocado vivir de, de toda esta debacle. Y salimos de Venezuela, y bueno, yo me encuentro en Canadá, en un país extraño, en un país en el que ni siquiera se habla mi idioma, sino francés e inglés. Pero bueno, todo salió bien. Al final, todo salió bien. Yo consigo un trabajo en Expedia, del que me votaron hace una semana. Y perfecto. Pero resulta que cuando las cosas en apariencia están súper bien, por dentro yo estoy en ataque constante. Mi narrador interno, mis voces negativas, mis ganas de suicidarme, mi depresión me ataca. Porque la cosa funciona como un virus. Cuando tú estás con las defensas más bajas, el virus del suicidio, de la depresión, de la ansiedad, es donde más te ataca. Y así me pasó. Los primeros años aquí en Montreal hubo muchas cosas que salieron bien. Todo salió bien. En realidad todo salió bien no me puedo quejar, Canadá ha sido una bendición, sin embargo, yo me quería morir, sí, yo me quería morir, yo planifiqué cómo morirme, cada vez que, porque me convertí en, en, en usuaria del transporte público, y cada vez que pasaba el metro fantaseaba, empecé a leer sobre eso con la excusa de escribir un cuento sobre un suicidio en el metro, y ver cuáles eran las consecuencias, después la cosa me resultó un poco terrible porque el, el conductor queda traumado por toda su vida, porque imagínate que se te lanza la... Bueno, en fin, dimes y diretes, aquí no contaba con ningún arma de fuego, las pastillas no sé si son seguras, en fin, había muchas cosas que me impedían, digamos, en la práctica, cometer el acto. Sin embargo, hay una de las cosas que creo que me paró completamente y es que me pareció un acto de extremo egoísmo, del egoísmo malo, dejar a mi pareja en el aire. Y entonces hice algo que no había hecho antes y es que en lugar de ser fuerte, empecé a ser vulnerable. Y hablé con mi pareja, le conté en, en lo que pude, de cómo me sentía durante todos los años me abrí, le conté muchas cosas que tenía por dentro y ahí, se los juro, empezó el cambio. Ahí toqué fondo y ahí empezó el cambio, busqué ayuda, medicinas, etcétera, etcétera, que eso ya lo he contado en otro video, que te lo dejo por acá, toda esta historia. Pero lo que quiero sacar de todo esto es que yo cambié esa fortaleza, ese ser férrea, ese superarlo todo por la vulnerabilidad. Por ponerme en manos de otro y abrirme y que el otro hiciera conmigo lo que le pareciera. Porque eso es la vulnerabilidad. O eso es la percepción que tenemos de la vulnerabilidad. Para mí la vulnerabilidad es uno de los actos más valientes y el cual requiere un coraje enorme. Y yo lo tuve en medio de todo eso. Así que yo siempre prefiero tener ese coraje a tener cualquier tipo de fortaleza. Porque lo cierto es que la fortaleza me estaba matando. Ser tan fuerte que todo fuera bien y ser la que sonríe, el alma de la fiesta, en realidad cuando te estás muriendo, es muy terrible. Yo trabajaba 12 horas, siempre estaba atenta, con miedo que me votaran, pero también tratando de dar lo mejor de mí, mucha energía, y cuando venía a la casa me tiraba en el sofá a tomar cervezas y comer chips de papas. Y eso era mi vida, eso era mi vida. Cuando busco la ayuda, cuando busco esta ayuda eh, psicológica yo me convenzo también de que yo necesito escribir porque escribir ficción es lo que finalmente me va a salvar Sí, y me salvó ¿Por qué? Porque el hecho de querer tener más tiempo para escribir ficción es lo que me lleva finalmente a empezar a estudiar todo esto de la productividad cuando llego a estudiar la productividad, también llego a la conclusión, después como de un año, ojo eso no fue fácil, después como de un año llego a la conclusión de que no es solo la productividad, sino que si tú no te conoces y no estás conectado con tu interioridad, puedes aplicar 940 técnicas de productividad y usted no va a hacer nada. Me di cuenta de que la creatividad, de que el acto de creación, no la escritura o el arte, el acto de creación, el acto de llevar mis ideas a la realidad, el acto de crear una familia, el acto de crear un trabajo, el acto de crear un informe, el acto de crear un plato de cocina, esa creación, ese salir de nuestra exterioridad al mundo, es lo que nos hace seres humanos. Y es lo que le da armonía a nuestra vida. El elemento creador en la vida es fundamental y cuando no lo ejerces no tienes cómo construir ese barco, ese bote del que te vengo hablando. Es muy difícil construirlo sin tener ese elemento. Yo fui haciendo todo esto y me di cuenta de que quería transmitirlo. Se lo empecé a transmitir a mis amigos. Mira, pero tú te has dado cuenta que esto es súper importante y si haces esto y tal. Después me cansé y empecé a hacer videos para que lo vieran mis otros amigos y para poder llegar a más gente. Y así es que estoy después de un año, y Piquito es mujer cronopio, llegando a ti. Y es que creé un programa que se llama Arge Arge en griego es el principio. Quiero que encuentres tu principio, lo que te motiva, lo que eres. Y después vas a estar preparado para emprender, para ascender en tu carrera, para tener una familia. Pero lo primero que tienes que hacer es conectarte contigo mismo, conectarte con tu vulnerabilidad construir tus virtudes y ver y ser consciente de tus debilidades. Dejar esa fortaleza que no sirve para nada. Dejar ese engaño que nos hizo la sociedad o la familia o nuestro narrador interno de que tenemos que superarlo todo, de que no se muestra las cosas malas. Tú eres luz y eres sombra. Y tienes que mostrar las dos porque las dos son parte de ti. Basta de dejar de hablar basta de hacerte el fuerte, basta de que tu vida sea como una película de Disney o como la mejor y más pulida de las redes sociales. No, somos también oscuridad, somos mucha luz, pero también oscuridad y es parte de nosotros y hasta que no te des cuenta de eso y hasta que no puedas juntar eso y realmente verte, sacar como esa fotografía de lo que es tu interioridad, los proyectos te van a ser muy difíciles Vas a estar frustrado. Si además de todo esto eres multipotencial y todo te está jalando para acá, para allá, y haces esto, y haces aquello, eres un inestable. Estás frustrado, estás deprimido, no llegas a concretar nada porque no estás conectado contigo mismo. La verdad es que no sabes qué hay adentro y no sabes cómo dirigir tu camino afuera. Y eso... Es lo que te ofrezco en Arge. Si quieres más información de Arge, te lo dejo aquí, es mujercronopio.com. Ahí van a ver Arge y tienen los detalles del programa. Si te vas a llevar algo a este video, llévate esta idea. La fortaleza es un mito. Ser fuerte no sirve para nada. Tienes que ser resiliente. Porque tienes que tener el coraje de ser vulnerable cuando lo necesitas. De tener fortaleza cuando lo necesitas. Y de ser tú mismo siempre. Vive lo que tengas que vivir, pero vívelo a plenitud, porque vivirlo a plenitud y procesarlo y trabajar con tu narrador interno es lo que te va a dar esa armonía y esa libertad personal que necesitas para tener una vida plena, tranquila, feliz. Y más allá de decirte todo eso, te quiero ofrecer mi ayuda. Te quiero ayudar a convertir esa fortaleza en resiliencia. ¿Cómo? Con el programa ARGÉ del que te hablé antes. El programa de autoconocimiento en donde quiero que tengas una radiografía de lo que eres y que eso te permita poner las bases, sacar la madera con la cual vas a construir ese barco que te va a dar esa armonía y esa libertad personal. Eso es lo que te ofrezco en ARGÉ, que es previo... a a pensar en emprendimientos, a pensar en proyectos de vida, es realmente conocerte y hacer el trabajo que tienes que hacer, de mirarte para poder seguir tu camino de la manera más consciente, decidiendo lo que eres y no dejando que nada ni nadie decida por ti. Gracias por escuchar mi historia, gracias por darme estos minutos de atención, gracias por estar aquí. Recuerda que si te gusta este contenido y si te es útil, uno, dame un like. Dos, compártelo con alguien a quien le pueda ser útil, Cronopio. No seas pichirre, no seas egoísta. Y tercero, suscríbete para que no te pierdas de nada. Yo soy Olga Semoret, Cronopio Multipotencial.